Jiménez. Jiménez Leandro Montani Quilmeo Dorado Paso de la Patria Pesca de Evolución Lindo Dorado, ah, no. Dos liches de independiente. Quilmes 7, Venga, muchachos. vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, ¡Vamos, 10, 10, 10, 10, la 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Azul como un pájaro azul. Mirá cómo viene, mirá cómo viene, mirá, a fondo, vino, lo vio. Sí, estaba al arco. Se este es cae, se pregunta, se Vamos a mostrar se la diferencia acá Se la diferencia entre entre macho y la hembra Se ahí, este que Se cae. Se ese es el dorado macho ¿Esa? están empezando a arrimar a esperar la gente a que van a, van a ir subiendo para desobar piedra yeah. y pan yeah. vamos a sacar el tocito y vamos a devolverlo vamos a volverlo al agua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 y estirarlo. vamos a mostrar un rifle de la marca Fox en PCP, es el modelo M25 en calibre 635 un rifle como lo puedes ver realmente excelente tiene una culata Tumble con un pistol grip muy muy cómodo para agarrarlo ¿sí? cantonera de goma funcionamiento es al cerrojo a través de cerrojo ¿sí? Que lo podemos usar como ves acá, por acá tiene una cama para usarlo para disparar balín por balín o sacamos la cama esa y viene con un cargador de 10 disparos que lo ponemos ahí y van pasando los disparos automáticamente. trae seguro que lo tenemos ahí en la cola del disparador, ahí lo colocamos. Supresor de sonido en todo la, el largo del caño. el del rifle apaga muchísimo, no hace ruido prácticamente. Viene con su manómetro ahí adelante. Es un rifle que trabaja en 250 bares. El almacén es de titanio, con lo cual el rifle es un conjunto, aunque lo vemos muy grande, es muy, muy liviano. Este ahí abajo viene con Riel Weaver para poner un bípode o una mira o un, una linterna. Lo mismo que acá. Y acá podemos colocar la mira telescópica. ¿no? Eh, bueno, esto se infla con infladores eh, de PCP. ¿sí? Este en este caso es el de Fox un inflador muy, muy bueno que se tiran las patas para llevarlo más cómodamente ¿Sí? ya viene con su manguera con su acople rápido para un póster para un pico póster no duden en comunicarse como siempre y esperamos su llamado envíos a todo el país todas las tarjetas de crédito le traemos la caña Elitech de Fenwich, muy buena calidad, de dos tramos, 10, 20 libras, 2,70 metros un cañón hermoso, hermoso total, para especial para la pesca de boga, trarira, alguna variadita linda, liviana. Por este mes de septiembre la caña vale 20 mil pesos, está con un 30% de descuento, 14 mil pesos se la llevan, envío gratis, todas las formas de pago, 3, 6, 12 sin regalo. Esto va regulando y afloja el tambor. En rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no desventaja y pesca con los mejores señuelos. Pallo Argentina, comunícate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Pallo Argentina.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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina no no no se pierde nada El Paraná me oxigenar y lo vamos a devolver. Que se ha el número. Uh -huh. Vamos mancitos, a mancito. que generarlo. Una foto ¿verdad? foto, ¿verdad? Ah, sí, sí, necesito ¿Te una foto. ¿Te saco, una foto? ¿Te ¿Saco una foto? Una fotito. Ahí a ver, ahí. Vamos a sacar la foto. Va. A ver, Darío, si me va. eso me Para no caer en el arriba. La entera, que salga el pescado entero, entonces la mandamos. Listo. ¿Listo? ¿Vamos? Y ahora oxigenarlo, ahí Dale, lo vamos Dale, rancito, no? Montani. Violeta. Ahí, ahí Gracias, va, loco. Gracias hermano. Gracias. Vamos. Vamos.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 Ya estamos recorriendo estos kilómetros por camino de tierra en búsqueda de una nueva laguna para pesca de pejerreyes en la localidad de Coronel Dorrego. Agradecemos este excelente material al equipo del pez gordo encabezado por Alberto Pontoriero, quienes se acercaron hasta esta zona para hacer el relevamiento. Eh, estuvieron junto al guía Pablo Bugni, eh, un guía que también trabaja en la Tigra, y que ahora está trabajando en este nuevo pesquero que va a dar que hablar por la cantidad y calidad de pejerreyes que se logran en este espectacular pesquero. Una nueva laguna nace entonces para todos los amantes de la pesca de pejerrey, recordamos que del 1 de septiembre al 1 al de diciembre eh, la pesca del pejerrey solo se permite día sábado, domingo y feriado, ya que eh, se cumple con la veda. Una pesca espectacular, todo con líneas de flote, por supuesto las boyas doble T, generadoras de pique que andan realmente muy bien, Aquí. Y bueno, la alegría de poder compartir estas imágenes con ustedes y brindarles información de este nuevo pesquero aquí...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 vamos, en busca de las corvinas rubias en la balandra, ¿eh? que ahora se puede ingresar miren el camino, perfecto estado acá está manejando nuestro amigo Sergio, llevando el semirrígido ahora le vamos días, a mostrar ¿Eh? ¿cómo anda Sergio? bien, bien, Miguelito bueno, ¿vas a hacer parrillada de corvinas después? Sí, vamos a hacer, sí, como era. bien ahí, bueno y acá, Miguelito Corrado hola, ¿qué tal? vamos a ver si Conseguimos unos tamaños más que, la, que la, la, país, semana y la semana pasada. Bueno, que Sergio no pudo venir, sí. acá vamos manejando con Sergio. ¿Le van a conseguir hoy? Hoy sí, hoy, sí, ¿no? hoy es el día, Hoy es el día. Bueno, ahora le vamos el a tener un de la playa. Bueno, acá Estamos ingresando al pesquero la balandra. Está tranquilo el río. El río está crecido, hermoso, sí. para tirar la embarcación. Miren qué lindo lugar para la gente de Borizo, puede venir a disfrutar, la plata ensenada. Esto es Balneario La Balandra, todo muy limpito eh, limpito, ordenadito, Ordenal. muy lindo, ¿eh? esto es La Balandra ¿eh? acá tienen los baños, miren los baños públicos, es app, nos va a poner la luz, y miren qué cre... Mirá que justo llegamos Miguelito con el sí. agua, no, mejor imposible, Para tirar la embarcación. ¿sí? sí, así pues, tranquilito pescaba bien, Sí. pescaba bien, sí. Pesca bien. Bueno, ahora vamos a mostrar cómo está la, la playita. ¿eh? Ahí viene. Bueno, acá estamos con la embarcación. ¿eh? Hoy vamos a pescar con el semirrígido. Como ven ahí atrás, proveería la balandra. Sergio, maniobrando. Miguelito, día? Espectacular, divino. ¿eh? Hoy estamos 25 de agosto. De agosto. Y bueno, sabemos que las corvinas están. Hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla, vamos a ver lo que pasa. Ya hay embarcaciones, pescando, fíjate que están acá y ahí les vamos a mostrar cómo está el río hoy, ¿eh? miren Miren lo que es la playa, ¿eh? ahí tenemos la casa de los guardavidas, miren qué lindo que está, ¿eh? miren, así está la balandra en Berizo, miren qué hermoso, ¿eh? para la gente que quiere venir puede dejar la embarcación, fíjense. La tiran, espectacular. Acá con Miguelito, vamos, saliendo de la balandra. ¡Vamos a la Corby! Con el guía Sergio. Con el guía Sergio acá. Buenos guía. Bueno, acá estamos. Bueno, guía del equipo. El río espectacular, eh. siendo las 11 de la mañana. ¿eh? A las 11 vinimos. Para tener una buena creciente y una buena pesca. Vamos a ver cómo nos va. ¡Vámonos, ¡Vámonos! No, no, no, no, no, vamos, veo, vamos, Vamos, vamos Sergio. Vamos a la Corbyn. Bueno, acá estamos con Sergio, Sergio, okay. mírame, mirame un cachito, doblete de corvina de kilo, vamos, para abajo la caña, para abajo, en el piso la caña, en el piso, y levante el nylon, así no rompe nada, vamos, ahí va una, doblete, a ver, tranquilo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, bueno, y acá, otra más, Miguelito, todas corvinas muy buenas, ¡Qué doblete! ¡Qué pozo tenemos! ¿Qué ¿Eh? Bueno, acá venimos con Sergio, con otra linda Corvina Va, ah, chiquitita, con devolución. Esta va para devolución. Vamos, esta va devolución, de eh. Baja la carta. Bien. Miguelito con otra más. Muy buenas corvinas estamos sacando frente a la volandra, 3.000 metros. A ver, Miguelito. Mirá, mirá qué buen tamaño. Vamos. Mirá qué tamaño. Bien, Miguel. Bien ahí. Espectacular, eh. ¿Cómo cambió? mirá qué corvina. Hermosa. Bien. Bien. Muy lindas corvinas, Miguel. Oh, oh, ya tengo otra, mira mi caña, mira me mi caña. Dame. ¿Mirá? Dame, seguimos quemando. Sigue esto, hay tantas. Viene Miguel. De evolución. Qué linda, linda. también Bien ahí, Miguel. Seguimos. Vamos con más. Vamos con más. Vamos mucho. Bien, más bien. Sí, sí, estoy viendo. Mira qué corvinita, mira. Qué eh, buena, che, Mira qué corvinita, esta sí, esto es lo que me gusta, eh. dije sí, que queda buena, Miguel. Qué buena, che, Ya. Qué corvina, Espectacular, eh. Muy buena corvina, Nada que ver con la semana no pasada, nada eh. Nada eh los ver. tamaños. Bueno. A ver, Sergio. ¡Bien, Sergio! Chiquita. Esta no, esta bien es buena. Esta mira. mirá. ¡Wow! Sí, sí, sí, está moviendo. Todavía lo sumó. Mira. Otra colmita hermosa. Mirá, Miguel. Bien, bien, bien. bien.